Magnesio NSP para todos. El magnesio puede ser una buena prueba de una simple verdad. Las sustancias útiles se pueden obtener en forma de suplementos dietéticos. Aditivos biológicamente activos, convenientes, confiables, simples y rentables. Y es realmente muy útil para la prevención. ¿Cuánto magnesio hay en el chocolate negro? En una onza, un cuadrado de chocolate, 76 miligramos. Esto es 15% del requerimiento diario. En 100 gramos de chocolate, 228 miligramos, 54% del requerimiento diario. En 200 calorías de chocolate, solo 65 miligramos, el 18% del requerimiento diario. El chocolate es una gran fuente de magnesio. Delicioso. Ayudando a aliviar el estrés. Calórico. Nutritivo. Realmente contiene sustancias que reducen el estrés. Contiene grasa, azúcar y muchas calorías. Obtener magnesio del chocolate es, por supuesto, agradable. Esta es una explicación bastante suficiente, porque a muchas personas les encanta el chocolate. Por favor, no le digas nada a esta gente sobre las espinacas. La espinaca también es rica en magnesio. Pero el reemplazo claramente no es equivalente. Hay 80 miligramos de magnesio en 100 gramos de espinacas y 757 miligramos de magnesio en 200 calorías de espinacas. Por cierto, 200 calorías de espinacas son casi un kilogramo. Se necesitaría casi un día entero para comer casi un kilo de espinacas. De acuerdo, ¿con chocolate todo es mucho más rápido? Entonces, reemplazar el chocolate con espinacas claramente no es equivalente. El chocolate es una gran fuente de magnesio. Hay personas que quieren deshacerse de la adicción al chocolate. Hay personas que quieren dejar su exceso de consumo de azúcar y calorías. Para hacer esto, debe comprender el motivo de la dependencia del chocolate. Todo es sencillo. Solo necesitamos magnesio. El magnesio se puede obtener en su forma pura. Magnesio NSP, sin calorías, sin azúcar y sin grasas. Magnesio NSP, contiene magnesio y sustancias muy útiles. ¿Cuáles son los beneficios del magnesio? Solo tiene que estar en la dieta. Todos los días. En cantidad suficiente. Esto no se trata de drogas o tratamiento. Se trata de la comida y su llenado con sustancias útiles. El magnesio aumenta la resistencia al estrés. Es uno de los motores más importantes del metabolismo. Ayuda a convertir los alimentos en energía. Mantiene los niveles normales de glucosa en sangre. Participa en el control de la presión arterial. Previene la formación de hipertensión. Ayuda en la absorción de vitaminas. El magnesio se utiliza para crear nuevas proteínas. Son los componentes básicos de los huesos, la piel, los órganos internos y otros tejidos. El cuerpo necesita especialmente magnesio cuando aumenta el estrés emocional y mental. Una acción tan simple. Tome una cápsula de magnesio con una comida. Si comienza la profilaxis con magnesio con buena salud, no verá la diferencia. Estás lleno de fuerza y vivacidad. Todo goza de buena salud como siempre. Solo lo estás apoyando. Estas dos o tres cápsulas de magnesio al día no cambiarán nada en tu vida. Una acción tan simple. Tome una cápsula de magnesio con una comida. Sin embargo, si esto no se hace, la vida realmente puede cambiar. ¿Cuáles son los signos de la deficiencia de magnesio? Y ahora, sobre la enfermedad. Las reservas de energía se agotan. Nervios al límite. Estrés psicoemocional excesivo. Ansiedad. Espasmos, convulsiones. Cardiopalmo. Hormigueo en brazos y piernas, entumecimiento. Insomnio, irritabilidad, dolores de cabeza. Cambios de humor frecuentes. Falta de concentración. Olvido. Irritabilidad. Fatiga crónica. Síndrome de Burnout. Aumento de la presión arterial. Es difícil concentrarse en el trabajo. No puedo dormir por la noche. Este es un conjunto clásico de síntomas que pueden estar asociados con una deficiencia de magnesio. El magnesio es necesario para la salud de los vasos sanguíneos, el corazón, el sistema nervioso, los riñones, el tejido óseo y las articulaciones. El magnesio está involucrado en varios cientos de reacciones enzimáticas. Este es un elemento vital. NSP de magnesio. Solo una vida tranquila. Solo buena salud. Solo un estado de calma. Alegría, explosión de energía por la mañana. Sueño completo saludable, restaurando la fuerza. Importante. Hay condiciones en las que el magnesio se necesita más de lo habitual. Si se mide en espinacas... Las espinacas requieren más de un kilogramo. La espinaca necesita alrededor de un balde. Estrés, actividad física, diarrea, ciertos medicamentos, hipertiroidismo, diabetes. Estas son condiciones en las que el magnesio se necesita más de lo habitual. Es poco probable que las personas estresadas recuerden un cubo de espinacas. Es muy probable que recuerden la cápsula de magnesio. Hay muchas más situaciones en las que el cuerpo pide más magnesio o más chocolate. Los casos de aumento de la demanda de espinacas, por ejemplo, bajo estrés, son personalmente desconocidos para mí. NSP de magnesio. Bien absorbido. Ayuda a reponer la deficiencia de magnesio. Es una gran adición a la dieta de una persona moderna. El resultado de la aplicación de magnesio NSP. El niño ha comenzado su último año escolar. Mamá empezó a tomar magnesio NSP, vitamina C, Supercomplejo, complejo, lecitina, omega-3. Se las arreglaba para beber solo una vez al día. Una vez más, magnesio, omega-3, lecitina bebió por la noche, junto con valeriana nsp. Se hizo más fácil para mamá percibir todas las noticias de la escuela. Al niño le costaba estudiar. Un año después, ingreso a la universidad. Es difícil para mamá aceptar todos los problemas que están asociados con el proceso educativo. La costumbre de comer dulces para calmarse ya está ahí. Desafortunadamente, este es el camino hacia la obesidad y la enfermedad. El consumo excesivo de azúcar reduce las defensas inmunitarias. Nadie quiere enfermarse. Pero el frío comenzó precisamente en el momento en que había estrés y había muchos dulces. La acumulación de exceso de peso corporal tampoco es alentadora. Este es el riesgo de obesidad y diabetes. Los productos NSP vinieron al rescate. Empezamos con clorofila y magnesio. Madre e hijo bebieron estos dos productos NSP. El niño vio que la madre se tranquilizaba. El sueño es bueno, el estado de ánimo es bueno por la mañana, los signos de estrés han disminuido. Decidimos complementar la recepción de productos NSP. Magnesio, vitamina C, supercomplejo, omega 3 y lecitina se bebieron todo el año pasado. Y ahora beben juntos. El niño ya es estudiante universitario. Realmente facilitó el aprendizaje. Hay energía, hay fuerza, hay una relación de confianza en la familia. No, estrés, pánico, estado nervioso, obesidad, diabetes, insomnio. No se trata de tratamiento. Se trata de la prevención oportuna. ¿Cuántas personas en el planeta no obtienen suficiente magnesio? Un montón de. ¿Cuántos problemas de salud se pueden prevenir? Un montón de. Todo el mundo necesita productos NSP.